personas que encarnan a estos personajes atrapados en este circo. Esta noche tenemos el tremendo honor de que nos acompañe Sebadius, también conocido como Sebastián fosco que es quien orquesta este circo misterioso con sus marfiles blancos y negros. Así que sin más, les doy la bienvenida a esta ventana al circo antiguo. me A ver. No sabía que esto iba a pasar, hay que probarlo, a ver. A ver. Es el, el prototipo del barbijo de, de venta, pero todavía no, no, no, no los tenemos, van a ser mejorados. Que ustedes puedan adquirir en el hall del teatro, ¿verdad? No, no bueno, sí. El, el, teatro, el teatro virtual. Claro, pero estamos... El... Este es nuestro teatro. Claro, en este momento, esto estaría siendo nuestro teatro. La primera pregunta, obviamente todo vuelve en esta vida, bueno, y a cada artista sí. que ha pasado por sí. nuestro portal, le hemos preguntado qué es para él la rutina. Así que, ¡eh! <risas> Buenas, Blas. Espera, Lu. ¿Cuál es la rutina? Bueno, eso en realidad la rutina está en cada persona, pero bueno, puedo decir obviamente que es para mí, está bien. Eh, algo que se repite constantemente algo que nos aprisiona, que nos oprime en muchos casos eh, que no nos deja ser y obviamente eh, el circo continuo tiene mucho que ver con eso, con lo que plantea ¿Es, eh, ¿Cuál es la rutina para usted, vos o tú a la que se refiere el circo continuo? Bueno eh, eso es básicamente una de, la, de las claves de, de la obra digamos, digamos al caso eh, porque cuando se planteó el, el, se planteó el espectáculo, se planteó como algo que eh, es también con juego de palabras, no obviamente, esto ya lo han respondido algunos de los artistas, algo similar, eh, porque desde lo que es la rutina en general hasta lo que es una rutina artística, una rutina de un artista, sobre todo un artista de circo, pero no necesariamente, ¿no? o incluso alguien que hace trabajo callejero tiene por ejemplo, tiene su rutina, eh, le puede llamar de otra manera pero también se le llama rutina porque es algo que repite que nunca se hace igual en ese caso no es una rutina tan exacta como otras rutinas aburridas, es una rutina que uno deja algo de sí porque el artista deja en su rutina algo, es distinto a una rutina de un oficinista sin desmerecer a un oficinista que ahora no tiene oficina, pero bueno, no importa y una de las preguntas que me dijeron que ponga en el cuestionario fue ¿Por qué la melancolía y la repetición como corazón para la obra circuntino? ¡Apa! ¿Se puede saber quién hizo esa pregunta? No sé, a ver. Que... nos están mirando, pero puede ser un trabajo de adivinanza saber quién la hizo. ¿Alguien que canta hizo esa pregunta? <risa> y la es. <risa> <risa> Bien, es una pregunta casi de índole personal. A ver, repítamela, por favor. ¿Por qué la melancolía y la repetición como corazón para tu obra circo Con eh, con corazón supongo que se refiere a como un núcleo, y sí es parte del núcleo, o sea, es, es cierta la afirmación. Eh, es, una, es una forma de lo que yo tengo para componer y para escribir muchos casos, se dio así, se dio la conjunción de elementos como para que esta obra saliera de esa manera, pero también hay, obviamente, siempre hay una cuota personal y cuota de lo, la forma de sentir que tiene cada artista a la hora de escribir o de, o de tocar. Entonces, en este caso, eh, tiene mucho que ver con una cuestión personal que, obviamente, uno en la plasma y trata de. O sea, uno cuando hace una obra, ya sea un tema, una canción, o en este caso, una obra conceptual,. Eh, ya después deja de ser de uno, obviamente, y pasa a ser de la interpretación de cada uno. Estoy diciendo que Varsovia pregunta cómo es tu risa cuando estás solo y cómo cuando estás acompañado. En este caso son más una sonrisa que una risa. Risa cuando estoy solo, te peteo que reír de algo, me río igual, exactamente igual. De hecho, cuando barré a mi gata me cago de risa. Y no hay nadie que, que esté para mirarme. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero, o sea, la sonrisa sí puede variar. Puedo estar serio, si quiere, me puedo poner el barbijo de nuevo también. En ese caso estaríamos escondiendo las sonrisas, no dejarían de existir, simplemente que no las veríamos. Y si no, no vemos no. algo, ¿existe o no existe? No. Nosotros somos simples personas para afirmar o desafirmar algo. Pero eso puede existir más allá de nuestras afirmaciones o nuestras percepciones. acá, <risa> Y al no percibirlo, ¿le estamos dando entidad o se la estamos negando, quizás? Depende. Eso no es solo nuestro criterio. Hay más criterios ahí. Esa fue una pregunta que no está, obviamente, entre las que teníamos, no, pero bueno. bueno. ¿De vista que, pues, yo sabía que iba a dispararse para cualquier lado porque iba a... Esto, era así es que creo que parte de este torrente creativo es justamente la posibilidad de convertir todo en nuevas preguntas y nuevas creaciones y que a su vez se retroalimenten. Sí, me trae sí, me un poco a la memoria esta rueda de, de artistas que se habían salido como mención en, en otras entrevistas. Sí, sí, tú. Bien, eh, voy a saltar una pregunta a la cual voy a volver después. Y hablando de un todo y de una retroalimentación, la pregunta sería justamente si te proyectas en algún otro medio artístico, además del musical. Ajá, eh, y bueno, técnicamente el circo continuo no es solo música, o sea, eh, la letra a veces es parte de la música y a veces está, y también puede ser parte de una poesía o una escritura, también están los monólogos y hay un montón de cuestiones que tiene, tanto el circuntino como otras cosas que me gustaría hacer que todavía no pude plasmar en un futuro, eh, que, que contempla varias varias artes unidas, o sea, a mí hay un montón de cosas que me gusta bueno, eh, estudié cine hace muchos años, y bueno, cuando planificamos los videos y todo, o sea saco algo de, de ese amor por el cine que tengo, que es como, como que uno con el circuntino, dos de mis tres amores, claramente. Eh, y por otro lado, podría llegar a ser un poco más poético y volado, y responder que mi lado naturalista también tiene que ver algo con el arte, porque la naturaleza tiene algo de arte también, si uno lo, lo aprecia como tal. Eh, y por ende volvemos a la pregunta anterior. ¿Hace cuánto que haces música? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con ella? Y si el primer acercamiento surgió de que siempre deseaste componer, ¿O fue algo que necesitabas expresarte y terminó siendo en la composición? Me gustó el final de esa pregunta, después quiero saber realmente fuera del aire, vamos a saber quién la hizo. Eh, bueno, a ver, pregunta amplia. Primero, acercamiento con la música, eh, en mi casa había un piano, no este, este es el piano que era de mi abuelo, que era compositor de música clásica, eh, había un piano mucho más humilde que este, un piano nacional, que era de mi vieja, eh, que lo tenía, creo que nunca, o sea, nunca entendí por qué había un piano en mi casa, porque nunca tocó, mi vieja tocó muy poco, pero bueno, fue mudando el piano de casa en casa, y fue quedando, y yo tenía ese piano ahí para aprovecharlo, fue aprovechado, empecé a tomar clases de piano a los 14 años, era muy vago, la adolescencia es un periodo al cual uno suele ser vago, eh, la cuarentena también, pero bueno, son cosas distintas, eh, y, y bueno, empecé a poquito, es más, me acuerdo que la primera canción que escribí eh, tenía creo que tres notas, ni siquiera acordes, notas, eh, pero con letras, y ladraba, no se puede decir que cantaba, nunca canté, o sea, en eso no he mejorado, <risa> pero bueno, eh, uno no, nadie es bueno para todo, a ti tal vez no lo, para, no lo sea para nada, pero por lo menos cantando seguro que no, eh, y... Y bueno, y paralelamente, o sea, siempre siempre que tuve que estudiar algo, que practicar algo, me colgaba y me colgaba a improvisar, y era más el tiempo que salía alguna canción o alguna cosa o algo, que a veces la grababa y a veces no, o a veces la anotaba y a veces no, pero siempre surgían cosas diferentes. Eh, muchas veces sin letra, pero también a veces con letra. Ahí va. En realidad, bueno, yo de chico, o sea, bueno, tiene que ver con lo que decía hace un ratito, eh, yo a mí siempre me gustó escribir, entonces, eh, de, desde la primaria, escribió, o sea, desde los trabajos prácticos o cosas que, que, iba, que iba haciendo, me, me encantaba escribir. Eh, y medio que fue como una forma de expresión, es como la forma de expresión, una de las tantas, no la única, porque mira. Hola, Vani. Hola, Omar. Que todavía no nos conocemos, pero hola. <risa> eh... <risa> no sé por qué dice. Eh de las formas de, de expresión que, que yo sentía, digamos. La escritura es como la más fácil, en su momento lo fue, ahora me es la música, pero hay una conjunción de elementos, obviamente, pero porque era más directa, obviamente, uno al no tener tanto las herramientas de, de lenguaje en sí, en, en ese caso del musical, se maneja más primero escribiendo. Pero, pero bueno, no sé si eso respondió pregunta o no respecto al medio artístico sí, en realidad me encanta eh, y ahí le, le estoy respondiendo Vale con eso me encanta el cine entonces mis tres amores son música, naturaleza y cine en ese orden mi primer amor fue el cine eh, pero, pero por eso y, y tengo ganas hace rato de pero bueno, ahora se me rompió la cámara de, de fotos la que usaba y hay grandes chances de que no vuelva a vivir eh, después charlamos por privado, lamentablemente, eh, así, pero bueno, andaba con ganas de hacer videoclips de varias cosas. Sí, de alguna forma este amor por el cine yo creo que se ve bastante plasmado en circontinuo. Una pregunta que se me ocurre ahora fue, ¿en qué momento consideraste que parte de tus dos amores podían ser unificados en esta obra y a qué se debió esa idea? Fue medio como, veo que a veces hay cosas que se van eh, como siendo de a poco. Eh, el globo soto es un amor aparte. No es un amor que al cual yo me dedique como artista o como alguien que hace alguna tarea. Es como el amor por, un, por una persona o el amor por, le estoy respondiendo a Varsovia. Eh, o, o el amor por una mascota. va por Es otro tipo de amor, va por otro camino. Eh, ah, me perdí, me pierdo, me pierdo. Eh, repítame la pregunta, disculpe usted. Uy, uh, qué problema, porque no era de las que tenía escritas. Una pregunta que surgió y me voy a quedar yo también. Eh, la pregunta era como que en Circontinuo hay mucha referencia al cine mudo de alguna forma y como hiciste... Bueno, ahora sí, fue sí. Pues, surgiendo de a poco en realidad, o sea, originalmente no iba a tener la referencia al cine mudo pero resulta que eh, cuando hablamos con el primer clown que, que estuvo en el Circontinuo que es eh, Orquesti, excelente artista, eh, bueno, Ella tenía una rutina eh, o un número, tiene millana de números, pero bueno, el número que presentó en ser continuo, las dos veces que estuvo, era un número que iba mucho con la música del cine mudo. Él lo hacía sin música, pero bueno, se me ocurrió hacer como una cosa medio chaplinesca. Empecé a reescuchar de nuevo al, al maestro Chaplin, que eh, hacía todo, o sea, a, dirigía, actuaba y además hacía y tocaba su música, genio absoluto. Eh, y, y me empecé y dije, ah, pero ¿puedo sacar el amor por el cine con esto? Entonces empezamos por ahí, después estaba el tema de, eh, de, de cómo presentamos a los artistas. Eh, ellos Originalmente íbamos a hacer una mini cancioncita para presentar a cada artista. Nos dimos cuenta que era un quilombo que había que componer más, que era más pardo técnico, esto con Majo en su momento cuando armamos el espectáculo. no eh, Y Majo se le ocurrió, no, y hagamos carteles como tipo cine mudo, que es mucho más fácil. Entonces ahí surgieron los carteles y empezamos a meter todo el tema de cine mudo. Eh, surgió el programa de mano, que básicamente el, el diseño lo, lo armó ella en su momento, y por ahora lo mantenemos. Quiero modificar algunas cosas a futuro, pero manteniendo la misma estética, surgió ese tipo de tipografía, el tema de los marquitos y todo. Y después cada vez más, y hay un montón de cosas que ustedes saben, pero usted no, su altereo Michelle sabe, que estamos planificando eh, a futuro. Eh, respecto, a, eh, respecto a tener más conexión con el cine, mudo o no necesariamente mudo, pero bueno, sí, una conexión eh, por el lado de, del cine, digamos, de, de, de unir un arte más. De hecho, el cine para mí es el arte que une todas las artes. O sea, todas las artes pueden estar representadas en el cine. No hay ningún otro arte que pueda unir todas las artes. Bien. Ya que estamos hablando de arte, de artistas, eh, recién mencionaste a Chaplin, por quien te mostraste una gran admiración. Eh, ¿Hay algún otro artista que admires, ya sea dentro de lo musical o de donde sea? Dijo que teníamos una hora nada más. ¿Puedo citar? o sea, <risa> A ver, vamos a separarlo en, en dos partes. Eh, en artistas eh, conocidos, pongámosle, y en artistas no conocidos. Eh, o conocidas. Eh, dentro de los conocidos la, realmente hay un montón. Podemos, desde compositores de música clásica como Mozart, eh, Beethoven, Stravinsky, etcétera, eh, o mi pianista favorito que es Bill Evans, un pianista de jazz excelentísimo, el mejor de todos para mi gusto, obviamente esto es cuestión de gustos. Después, eh, Freddie Mercury, a quien le, le puse en de nombre a un gato que tuve, por ejemplo, para mí el mejor cantante dentro de, del rock y aledaños. Eh, ¿Qué más podemos citar? Bueno, mi gata se llama Fiona por Fiona Apple. Eh, la otra se llama Muse por la banda de rock. Eh, después tenemos... Ah, más, voy a mostrar algo ya que estamos. La afinadita, a ver si se ve acá. Esta gatita se llamaba Anek. Por eh, una cantante holandesa de una banda que se llama The Gathering en ese momento, que fue básicamente, eh, el, ustedes creen el efecto mariposa, ¿no? Bueno, esa cantante fue el efecto mariposa por el cual todos los que estamos a, a, virando acá, y usted y yo hablando, eh, eh, estamos en esta conjunción. Porque mi contacto, porque es larguísima la historia, pero mi contacto con Mahu fue a raíz de, de haber ido a ver, sin conocernos en ese momento, haber ido a ver a, a The Gathering. Bien, gracias a Nick entonces. 2004, 2005, creo que 2005, si mal no recuerdo, por ahí, ella eh, por ahí me corregirá. Eh, y ahí, bueno, después nos conocimos en base a eso y, y, y demás. Eh, a ver qué más, después dentro del cine puedo decir, no sé, Spielberg me encanta David Cronenberg otro director de cine, no sé hay, realmente hay mucha gente, pero no puedo dejar de mencionar acá lo mismo que hizo la señorita Bulgaris señora, perdón eh, cuando le hicieron la entrevista porque yo tengo, me pasa lo mismo que a ella yo admiro también mucho a gente que conozco gente con la cual comparto y he compartido escenario, o sea, ella están en los primeros puestos usted no su el ego Michelle está entre esos puestos también, una persona múltiple. ¡Ay, se me pone más colorada que el rubor que el maquillaje, el pelo y que la ropa! Bien, todo tono, muy bien, muy bien. Pero es verdad. Eh, el señor Varsovia, por supuesto. Eh, o sea, hay mucha gente de la cual he compartido... Bueno, Fede, que no, no, no, se, no nos ve nunca al vivo porque es un colega, pero no importa, pero lo, le mando un beso igual a Fede, nuestro bajista. Eh gente realmente que, que, que a la cual he compartido escenario, o por ahí no he tenido la suerte todavía, pero gente como uno en ese sentido que realmente la admiro y la admiro mucho y que me parece cosas, que hace cosas maravillosas eh, en distintas disciplinas, no solo en una. Eh, y realmente que todos los artistas y las artistas del circo continuo son gente que admiro muchísimo en muchos, en muchos sentidos, o sea, cada sesión de fotos o cada vez que yo veo un poquito de la disciplina de cada uno y de cada una... Me encanta, o se siento como un enorme placer decir sí, que bueno ser parte de esto con esta gente. Una obra de arte de cualquier disciplina que lo haya hecho llorar. Ah, que es una excelente pregunta y creo que no sucedió tal cosa, eso es lo más triste. Eh, el sábado esta pregunta, tengo que responder porque estoy en doble rol, usted, usted me sabrá comprender, ¿no? El rol del de tipo acá sentado respondiendo preguntas y el director que le gusta tener todo bajo control, que por supuesto nunca sucede así, pero no importa. No, sí, depende, no sabemos. El sábado la, la tenemos a, a Rochi Dumonte, Radicheta o Rocío Buchea, como más les guste, así que no se lo pierdan el sábado a las 17 horas. Eh, no aproveche el chivo para escapar de la respuesta, señor. O sea, me quedé pensando realmente, eh, ah, sí, ahí me tengo que remontar al pasado, a un pasado muy pasado. Hace muy, bueno, pero va, va a colación con algo que dije, eh, de una de los artistas que admiraba. O hace muchos, muchos años, siglos pasados, no exagero, eh, vi la ópera de Mozart Don Giovanni en el Colón. Y bueno, esa, esa obra sé que verla en vivo me, me, sacó, me sacó lágrimas.